Les saluda Meli y esto es Melicar. Antes de comenzar, no olvides activar tu suscripción y campanita para que te lleguen los videos al instante. Ahora sí, comencemos con este video. Tras 111 años de uno de los acontecimientos más importantes del país, la Revolución Mexicana, iniciado el 20 de noviembre en 1910, Muchos lugares del país fueron escenarios de este movimiento, que algunos aún se tratan de conservar y otros solo quedaron en ruinas y en la memoria de muchos. Si quieres saber cuáles son, en este video te mostraré 10 lugares que fueron escenario de este suceso. Número 1. Monumento a la Revolución Ciudad de México. Era un proyecto de Porfirio de lo que sería el nuevo Palacio Legislativo Federal y seis años antes de que estallara la Revolución Mexicana, el arquitecto Emil Bernard comenzó la obra y Porfirio colocó la primera piedra pero en 1912 la obra fue interrumpida debido al movimiento revolucionario. Y fue hasta 1934 que el proyecto lo retomó Carlos Obregón Santa Cilia, quien decidió homenajear a los personajes importantes de la Revolución Mexicana y fincar un monumento con los restos de la obra. Número 2 Palacio de Lecumberri, Ciudad de México Este fue uno de los escenarios de la Revolución Mexicana más sangrientos y en esta cárcel es a la que iba a ser transportado el entonces presidente Francisco I. Madero Sin embargo, antes de que el mandatario pudiera ingresar lo traicionó el general Victoriano Huerta asesinándole junto al vicepresidente Pino Suárez y fueron enterrados en el patio de Lecumberri Número 3 Parque de la Bombilla, Ciudad de México Este parque está construido en la avenida de los Insurgentes en el lugar donde antes se encontraba el restaurante de la Bombilla y aquí es donde le quitaron la vida al general Álvaro Obregón y actualmente hay una estatua de bronce del caudillo en la parte de enfrente. Número 4. Bar La Ópera, Ciudad de México. En las calles de lo que ahora es 5 de mayo y la esquina con Filomeno Mata, el general Francisco Villa visitó el Bar La Ópera. Y el techo de este lugar es testigo de su visita, porque el balazo dejó un orificio en el techo que actualmente es uno de los atractivos turísticos de la Ciudad de México. Número 5 Puerto de Veracruz, Veracruz El fuerte de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz fue uno de los escenarios históricos más importantes de la Revolución Mexicana, como una de las prisiones más famosas de la época porfiriana y también durante el mandato de Victoriano Huerta, ya que algunos reclusos eran algunos ciudadanos notables y presos políticos. Cabe mencionar que en el año 1914, el fuerte fue tomado por las tropas estadounidenses en su última intervención al país durante la cual se liberaron a varios de los prisioneros políticos custodiados en el fuerte. Número 6 Cerro de la Bufa, Zacatecas En 1914, el Cerro de la Bufa, ubicado a un costado del centro histórico de Zacatecas, es en donde Francisco Villa venció a las Fuerzas Armadas de Victoriano Huerta. Y actualmente, en este cerro hay un museo de la toma de Zacatecas, en el que se exponen periódicos, fotografías, armas, documentos y vestimentas de la época. Y además, en la cima del cerro se encuentra la Plaza de la Revolución, explanada donde se les rinde homenaje a los generales destacados de ese movimiento que alberga varias estatuas hechas de bronce de ellos. Número 7. Ruta de Emiliano Zapata en Morelos. Existe la ruta de Emiliano Zapata que recorre municipios como Cuernavaca, Cuautla, Aunehuilco, Ciudad Ayala, Tlaltizapan, Yotepec y la hacienda de San Juan Chinameca, que son lugares donde el general Emiliano Zapata vivió y peleó alguna de sus batallas más importantes antes de ser asesinado. Número 8. Casa de los hermanos Cerdán en Puebla, es uno de los lugares más importantes de la revolución mexicana, ya que puede considerarse que el movimiento empezó en esta ciudad, ya que aquí vivían los hermanos Cerdán, quienes formaron un centro de operaciones en su casa para planear un golpe contra Porfirio Díaz en nombre de Francisco y Madero. Desafortunadamente los hermanos Cerdán fueron descubiertos y asesinados por los soldados de Díaz, convirtiéndolos en los primeros héroes de la revolución y en un detonante para empezar el movimiento dos días después. Actualmente la Casa de los Cerdán en Puebla se ha convertido en el Museo Regional de la Revolución donde se conservan reliquias familiares de los Cerdán y algunos documentos importantes del movimiento revolucionario. Número 9. Teatro de la República Querétaro La revolución inició en Puebla y terminó en la ciudad de Querétaro en el año 1917 cuando el Congreso Constitucionalista se reunió en el entonces Teatro Iturbide hoy conocido como el Teatro de la República para promulgar la Constitución Mexicana del 5 de febrero Número 10. Café de Tacuba en Ciudad de México fue en 1912 cuando Don Porfirio ya se había autoexiliado en Francia y que la revolución vivía alguno de sus capítulos más sangrientos, cuando el señor Molinedo fundó el legendario Café de Tacuba. Estos fueron 10 lugares importantes en la revolución mexicana. Si conocías alguno de estos lugares, cuéntanos en los comentarios.